Hola, si te ha gustado este juego de la OCA pero lo quieres adaptar para hacer tus propias preguntas, para tener tus propias tarjetas, logotipos o imágenes, tienes que adaptar la plantilla. La dirección de la plantilla te la he dejado en la explicación de este vídeo. Esta es la plantilla y aquí arriba a la derecha aparece un botón para utilizar esta plantilla. Haz clic encima de ese botón y en tu Google Drive se abrirá la plantilla. Ahora es cuando puedes empezar a utilizarla. Como ves, hay varias subpáginas. La primera subpágina, Board Game, es esta apariencia, esta página. Si veis aquí en la ficha número 1, si pulso en el botón de información, dice el paso de la prehistoria a la historia. ¿Cómo se adapta esto? En primer lugar, buscas la casilla número 1, ¿veis? Y aquí está el paso de la prehistoria a la historia, esto sería lo que tendrías que modificar. Modificas este texto. ¿Y cómo modificar la imagen? ¿Qué dirección hay que poner en esta casilla, en la casilla de la imagen? Hay que poner la dirección de la imagen. ¿Cómo se consigue eso? Buscamos la imagen de una catedral, por ejemplo. Una imagen que no tenga derechos de autor. Clicamos encima con el botón derecho... Y copiar dirección de la imagen. Esto es. Ya está copiado en mi escritorio. Vendría a mi plantilla. Y aquí encima es donde copiaría esa imagen. Fácil. Para cambiar la imagen, la primera columna. Para cambiar el texto, la columna de la derecha. Claro. ¿Cómo ver los cambios? Volvemos a la plantilla. Y muy importante. Hay que dar estos dos pasos. El primero, clica en archivo y publica en la web esta plantilla. Te preguntarás si realmente quieres publicar esta plantilla. Dile que sí. Clica en el botón verde. Aceptar. Listo. Tu plantilla ya está publicada. ¿Dónde está publicada? ¿Dónde puedo ver esta versión? Esta versión está en la última subpágina Get the link here. Abre esa subpágina y la dirección que aparece aquí arriba, esa es la dirección donde va a aparecer tu nuevo juego. ¿Veis? Hemos cambiado la imagen de la catedral y ahora aparece la imagen de la catedral. Si clicamos en la i todavía aparece lo de la prehistoria. Vamos a la plantilla, a la primera subpágina y hemos dicho que no va a ser el paso de la prehistoria a la historia, sino... La catedral y toda la información que quieras. Se actualiza solo. Si vamos a nuestro tablero y refrescamos la página. Ahora pulsamos encima de la I y ya aparece lo nuevo que hemos escrito. Por lo tanto, recapitulamos. En la plantilla, la primera subpágina es para introducir las imágenes y la información del tablero. Hay dos subpáginas más que se corresponden con las tarjetas azules y las tarjetas verdes. Volvemos a la plantilla y aquí están las tarjetas azules, pregunta y respuesta, y las tarjetas verdes, pregunta y respuesta. Si clicamos encima de una tarjeta azul, aparece primero la pregunta y para saber la respuesta... Hay que clicar en este check. Ahí está la respuesta. Pues bien, en la plantilla, tarjetas azules, hemos dicho Card Deck One. Aquí están las preguntas y aquí las respuestas. Introduce las preguntas y las respuestas que quieras. Y aún nos queda una tercera subpágina, porque hemos dicho que la cuarta es para obtener el link de enlace donde vamos a ver el tablero para jugar. ¿Qué significa esta tercera subpágina? En esa tercera subpágina están las ocho fichas. Estas ocho fichas, cuyas que son imágenes realmente, cuyas imágenes son estas. Estas son las pequeñas formas que están dentro de las fichas. Estas pequeñas formas. Y aquí debajo, hemos dicho que hay tarjetas azules, y verdes. Si pones en inglés cualquier color, cambiará de color la tarjeta. Y como ves, la tarjeta dentro tiene un, un icono, tiene un logotipo, el de un lector. Si se lo quieres cambiar y poner el logotipo de tu instituto u, u otra imagen, la que tú quieras, a esta es la dirección de esa imagen. Puedes cambiar también la tipografía. Vamos a utilizar una tipografía Poppins, por ejemplo. Si vamos y refrescamos el tablero, la información nos ha cambiado de tipografía. Por último, ¿cómo cambiar este logotipo central, esta imagen central? La imagen central se corresponde con el nombre, name. Crea tu propia imagen... Y pon la dirección de esa imagen, lo mismo que hemos hecho antes, con el botón derecho y copiar dirección de imagen, en esta casilla. Y todavía nos quedarían dos casillas más, que es la casilla de salida y la casilla de llegada. ¿Que no te gustan estas dos banderolas? ¿Que quieres poner otros iconos? Pues en la plantilla, en la primera subpágina, Finish se corresponde con el icono de llegada y Start se corresponde con con el icono de salida. Recuerda, para que puedas ver este tablero, el tablero que es donde se juega, tienes que previamente, Archivo, Publicar en la red. Yo como ya lo he hecho, no me aparece el botón verde para publicar. Si aún no has publicado esta plantilla, tendrías que clicar en el botón verde. Y el segundo paso es, ¿dónde está la dirección de internet para jugar? Get the link here. Pulsas encima y aquí te aparece. Esta dirección hipervinculada es donde está tu tablero. Espero que te haya sido útil, que juegues a la OCA y que adaptes tu propio tablero. Si tienes alguna duda, me la dejas en los comentarios. Gracias. Agur.